¿Por qué? Porque en Perú hay que eh, tomar en cuenta la no, historia del Sendero Luminoso, con una guerrilla eh, que en, en algún momento de la historia eh, se ocupó la mitad del territorio nacional y las leyes de es Fujimori. Fujimori, ese señor japonés con el gorrito, eh, introdujo una dictadura no liberal en Perú, lucha contra el Sendero Luminoso donde las leyes antiterroristas fueron muy fuertes y de Pinochet, la ley antiterrorista de Pinochet en Chile, permanece hasta hoy en día es la misma constitución no cambió entonces tenemos leyes antiterroristas donde cualquier, incluso huelga de estudiantes puede ser considerada terrorista y eh, es perseguida por todo el peso de la ley entonces esas leyes autoritarias muy derechistas en contra de la protesta social eh, criminalizan también la protesta social como terrorista bloqueo de carretera, terrorismo no se reconoce, sus constituciones no reconocen ni siquiera el carácter multietnico y pluricultural ni siquiera no el multiculturalismo eh, las políticas económicas son neoliberales autoritarias como el caso de Fujimori Políticas de asimilación muy fuertes. Tendencia migratoria a ciudades eh, capitales, que es Santiago de Chile en, en, en Chile y Lima en Perú. La migración también es muy eh, integradora en ese sentido. Que las comunidades campesinas e indígenas migran a esas ciudades y son aculturadas, se olvidan sus lenguas, etc. Deserquisición de la población. En Perú, por ejemplo, la mayoría de la población indígena no se va a reconocer nunca como indígena Sobre todo en la zona andina No somos indios ni somos indígenas porque es una palabra despectiva. Como muchos van a reconocer, somos comuneros Esa eh, cuestión más bien de comunidad, de tierras comunitarias y Lo común nos eh, describe, ni el uso de la lengua, por supuesto Pero no se describen como indígenas entonces en esas culturas muy adversas, ¿cómo surge un movimiento que podríamos llamar indígena? Aquí tenemos en el luminoso, esa guerra civil, en Chilavito la Baquinochet, la todo esto es muy adverso. En Perú hoy los movimientos indígenas resurgen con más fuerza. Aunque muchos dicen que son muy atrasados frente a los países vecinos, como con Bolivia y Ecuador, pero sí están resurgiendo. Y con esa palabra, indígena, no campesino, sino indígena. Tenemos, por ejemplo, la lucha contra la minería. Es muy importante, sobre todo en, en, en la región de Cajamarca. Desde el año 99 se forma una organización. Y esa lucha contra la minería y contra el extractivismo va a ser muy importante en la organización. Luchamos con la tierra, territorio y recursos en contra de la mega minería. Tenemos también una organización de las tierras bajas, que siempre es una organización aparte de las de los Andes, que en el año 2009, por ejemplo, en la, en la, esa organización protesta contra una explotación petrolera y minera en la Amazonía y tenemos masacre de Pagua, la población Pagua 2009, donde mueren algunos policías y mueren eh, una treintena de, de indígenas. Eso nos demuestra de que eso de los masacres no queda en el positivismo, no queda en el siglo XIX. Seguimos en 2009. Y tuvimos también un bloqueo de la población aymara en, en Perú, es en el lago Titicaca, en la frontera con Bolivia. Bloqueo de carreteras contra un proyecto de mega minería igual. Entonces, hay una protesta contra las políticas económicas, contra el despojo de las tierras contra proyectos de minería que contaminan ríos, lagos que destruyen las tierras comunitarias pero al mismo tiempo con esas luchas aquí tenemos algunas fotos surge todo el discurso de los derechos de la identidad, de ser naciones aparte, ser pueblos aparte de tener orgullo propio dignidad propia y de recordar que los peruanos no son solo peruanos, entre los peruanos existen también los pueblos indígenas. Entonces aquí tenemos eh, protestas en, en Perú, en el lago Titicaca, los aimanas. Y en Chile, por supuesto, vamos a tener también la población Aimara, quechua, en la frontera con, con Perú, con Bolivia, los atacameños, eh, otros pueblos, pero el movimiento más fuerte y más conocido fuera de Chile es el movimiento mapuche. Y eso, que la mayoría de la población mapuche ya vive en la capital. Entonces, tenemos una población indígena urbana, fuerte, con sus organizaciones de jóvenes universitarios, de revalorización cultural, lingüística, y apoyo a los compañeros encarcelados. ¿Por qué? Porque las protestas mapuches se encontraron con una represión muy fuerte parte del Estado y hay muchos encarcelados. Hay también organizaciones locales en que defienden la tierra, el territorio que sobre todo luchan contra empresas madereras hay grandes empresas de eucaliptus que van contra las tierras y las salmoneras en las costas y las hidroeléctricas todos, los, todos esos emprendimientos de desarrollo y progreso podríamos llamarlo desde el estado Van contra las tierras comunitarias de, y los recursos también de los mapuche. Hay una organización en el movimiento mapuche más radical que se llama la Operación de la porque digo que es la más radical, porque tiene un proyecto de autonomía rebelde, eh, productiva, que recupera las tierras contra las empresas y usa incluso el, el sabotaje, la quema de camiones, ¿sí? las acciones más violentas contra las empresas. Y las tierras recuperadas, las eh, siembran eh, de manera colectiva. Y se exige la autonomía, autogobierno y reconocimiento como una nación aparte, no chilena. Aquí tenemos la, un poco de la bandera propia, el nombre de su territorio, gran territorio, que es Jesualmapu. Y tenemos el mapa, cómo era el territorio mapuche en Argentina y Chile, que era parte, que se dividió después entre Chile y Argentina, y cómo ese territorio mapuche en, en Chile solo, cómo desde la conquista, colonización, se hacía cada vez más chiquito y más chiquito. Aquí vemos que en el año 1641 ese territorio queda eh, establecido con la colonia española como territorio independiente. Y es la República, después ya en el año 1881, cuando empieza la guerra contra los mapuche, de la República de Chile cuando se fragmenta y cuando cada vez más desaparece. Bueno, son comunidades aisladas en el bosque de eucalipto. Para ver que eh, la nación mapuche tuvo su propio territorio durante toda la colonia. Y es, es, esos son fragmentos de. Eh, un documento de una de las organizaciones Mapuche por el Bicentenario ¿no? tuvimos eh, en varias repúblicas los Bicentenarios 200 años de la independencia y los Mapuche dicen ¿qué significa para ellos ese Bicentenario? Y es una crítica del Estado chileno y, pero también es un llamado a la sociedad chilena que podemos celebrarnos ustedes tampoco están muy contentos ¿verdad? con con ese Bicentenario entonces es un esfuerzo como lo hacen los zapatistas que no se trata solo de nosotros aquí se trata de todos que ese Estado-Nación chileno está contra todos no solo contra nosotros entonces se dice ¿qué son estos 200 años para la Nación Mapuche? ¿qué son esos 200 años para los distintos pueblos originarios que habitamos el territorio hace mil años? ¿qué tenemos que festejar nosotros? ¿qué tenemos que conmemorar? nada, nada son dos siglos de presencia del Estado en nuestras tierras porque antes de eso el Estado no existía son dos siglos de, de política genocida, de matanza, de humillación, de racismo. Son dos siglos de usurpación y despojo de del lugar en el que habitamos con libertad. Son dos siglos de ocupación, son dos siglos de colonización. Ver la existencia de Estado Nación Chileno como un Estado de, que coloniza y que ocupa es la visión bastante radical para alguien que quiera reconocer los mapuche como chilenos no somos chilenos, ustedes ocuparon nuestras tierras y están ocupando nuestro territorio y aquí tenemos eh, las imágenes de la militarización de la zona mapuche, o se usa el ejército contra los niños, mujeres hombres mapuche, protestas pacíficas que son clasificadas, tenemos también el territorio mapuche recuperado, que después son desalojados por el ejército de, de esos territorios y marchas con la bandera mapuche y la para en las ciudades de Napoli. Y ahora para ir terminando, el contraste, ya no vamos a ver si es realmente el contraste, tendríamos dos países que es Ecuador y Bolivia, que son estados plurinacionales, donde se podría decir, bueno, allá las luchas indígenas llegaron a lo más alto, o a más allá, reformaron las constituciones, incluso pusieron presidentes Correa eh, no es el presidente del movimiento indígena pero fue apoyado por ese movimiento mientras que Evo Morales podría decirse bueno, es un indio en el poder ¿no? de origen aymara aunque muchos se que más bien es sindical más bien es cocalero y, y no habla ninguna lengua indígena eh, pero por lo menos de origen aymara aunque no es sindical está en la presidencia las nuevas constituciones de esos dos países declaran que ya no existe el Estado-nación, ni en Ecuador ni en Bolivia, ya son estados plurinacionales. Y esas constituciones van a reconocer muchos derechos indígenas, muchísimos, y van a reconocerlos como naciones, no solo como etnias, pueblos, sino naciones. Entonces, por una parte vamos a tener reconocimiento discursivo. Símbolo y simbólico de la indígena en Bolivia, vamos a tener la bullpada, la bandera india, como oficial al lado de la bandera boliviana. Eh, vamos a tener las nuevas leyes que reconocen eh, los derechos de la pachamama, de la madre tierra, reconocen los valores indígenas, que ya es suma camaña, suma causa, el buen vivir, a lo mejor alguien me escuchó, en armonía con la naturaleza, anticapitalista. Se conocen las banderas indígenas, tenemos ministros indígenas, diputados indígenas, eh, líderes sindicales indígenas cercanos al gobierno, etcétera, etcétera. El gobierno que se llama gobierno de los movimientos sociales, se habla del mandar obedeciendo, Evo eh, Morales habla mucho, ¿no? mando obedeciendo. Se habla también de un cambio de paradigma, de un cambio económico que ya va a ser un socialismo andino, que va a ser otra cosa. Pero todo eso se queda en el papel y en el discurso. En la práctica, no tengo tiempo para desayunar, voy a lanzar algunas cosas. En la práctica lo que eh, permanece, o se exacerba incluso, es nacionalismo. Ah, un poco recuperando el nacionalismo populista que, que ya vimos antes, es el legado de esos gobiernos. Nacionalismo en vez de plurinacionalismo. Si otra vez va a aparecer indigenismo y multiculturalismo que subordina las culturas y las comercializa Estatalismo, exacerbación del papel del Estado. Es una reacción también a las políticas neoliberales que querían minimalizar el papel del Estado. Entonces vamos ahora a maximalizar ese Estado. Pero ese Estado, como Estado-nación, se impone sobre otras culturas, sobre esa ambición de autoterminación y autonomía de los pueblos indígenas clientelismo y autoritarismo esos gobiernos el gobierno de Bolivia se vuelve cada vez más autoritario ya es abiertamente antidemocrático porque se reelige en contra de todas las leyes posibles y en contra de la misma constitución lo que ahora está pasando en Bolivia ya no tiene explicación estamos en el sistema de leyes de Bolivia eh, no sé si escucharon ustedes cómo se llegó a esa eh, siguiente reelección en contra de la misma Constitución la Constitución dice no, solo hay una reelección eh, Evo Morales ya se eligió dos veces porque se dijo, bueno, pero era la antigua Constitución, ahora es la nueva entonces según la antigua era la primera vez, ahora pues, según la nueva ya son dos veces ya. entonces ya se ha todo, todo eso y entonces hace un referéndum para cambiar la constitución, porque se quiere reelegir. En el referéndum la población dice: No, no queremos cambiar la constitución, no te puedes reelegir. ¿Qué hace Evo Morales? Eh, tribunal, eh, el nuevo tribunal constitucional, compuesto de la gente del partido de gobierno, de más. Eso es también cómo se empieza a controlar también el sistema el judicial, también el sistema de control constitucional, ¿no? decide que la constitución no procede. En ese caso, la constitución no procede porque hay leyes superiores. ¿Cuál es la ley superior? Es el, es el derecho humano, los derechos humanos. Es una, el convenio de Costa Rica de San José, donde se firmó el derecho. El conmigo de los derechos humanos ¿cuál es el derecho del presidente? el derecho a ser elegido entonces el derecho humano es el derecho a el derecho político a ser elegido entonces ese derecho humano del presidente es mayor que la constitución y entonces la constitución la aplica para que vean cómo se fundamenta eso eso ya no cabe dentro de lo que es el marco legal digamos, de entonces por eso pero además de eso, tenemos prácticas autoritarias abiertamente autoritarias, ¿no? ¿Cómo es el mandar obedeciendo? Cambia en yo mando y tú obedeces. En cómo la... Eh, digamos, la euforia de los movimientos indígenas, populares, organizaciones que apoyan al gobierno en su inicio, cambia por el clientelismo. Ahora lo, me apoyas porque compro tu voto, porque te construí una escuela... Porque, y si no me apoyas no te pago ¿sí? abiertamente desde el gobierno se dice eso se eh, condiciona entonces el apoyo social y se clienteliza en las relaciones con, las, con los movimientos sociales y los que no se dejan clientes, clientelizar tenemos criminalización de la protesta tenemos leyes que parecen leyes antiterroristas por ejemplo la ley que prohíbe bloqueos de caminos y te, en lo económico hay un desarrollismo cada vez más fuerte y un extractivismo que justo con el extractivismo estamos financiando el desarrollismo entonces más minas, más explotación del petróleo carreteras a través de los parques nacionales, territorios indígenas y los indígenas que protestan son eh, reprimidos entonces tenemos constituciones que alaban a los pueblos indígenas y hablan de su derecho a la determinación, pero al mismo tiempo las constituciones eh, legitiman la difundia, legitiman eh, las semillas transgénicas y de hecho contienen muchas cláusulas que cierran la posibilidad de la autodeterminación, como eh, la, la cláusula que el Estado es el único propietario de los recursos naturales y del Estado depende la política económica y los planes de desarrollo económico. Entonces en ese sentido pues los pueblos indígenas podrían tener derecho a la consulta según las leyes internacionales, en 169, derecho a la consulta ni siquiera eso se lleva en Bolivia en Ecuador cuando los pueblos protestan porque se enteran de que hay algún, eh, algún proyecto porque ya empieza el proyecto, eh, protestan fuertemente entonces se lleva la consulta, pero es una consulta mañana una consulta donde se compra, donde se asusta, donde se criminaliza y que se gana de manera fraudulenta Entonces la consulta se convirtió en esos países en, en una herramienta de despojo, para legitimar más bien el despojo. Nunca es libre, nunca es previa, ni informada. Aquí tenemos algunas fotos... Eh, como la unión del gobierno de Evo Morales con las Fuerzas Armadas de repente las Fuerzas Armadas vuelven a ser amigas del pueblo los regalos, lactos para los estudiantes con la imagen siempre de Evo Morales, del presidente porque el Estado es el presidente, el presidente es el Estado ¿Sí? incluso en Twitter de Evo Morales dice Evo pueblo, Evo es pueblo pueblo de Serbo el nuevo edificio del, del palacio presidencial, que tiene 14 pisos allá en el casco histórico de la paz se llama la casa del pueblo y allá vive en Morales en, en un departamento que tiene mil metros cuadrados y chacús y todo Entonces, pero todos dicen, pues sí, es cierto como Evo es pueblo, es su casa casa del pueblo el regalo de los motores, regalo de prebendas en las poblaciones para ganar las consultas previas y castigo a las poblaciones que no votan. Eh, el vicepresidente con su esposa, disfrazados, bueno, ella saltó disfrazada de chorita, bailando, folclorización de lo indígena. Y al mismo tiempo el mismo vicepresidente... Eh, con las élites latifundistas empresariales cruceñas de Santa Cruz, regalando créditos, regalando tierras y flexibilizando eh, la ley de latifundio y la ley de semillas transgénicas. Bueno, eso un poco de, de nacionalismo. Y aquí el... ¿Cómo se solucionan los conflictos? Esas políticas extractivistas y nacionalistas eh, se puede solucionar a través de lo que ya mencioné eh, cotación ¿no? compra de dirigentes compra de votos la así llamada zanahoria pero a veces no funciona ¿no? o a veces hay que reforzar esos métodos con el pago y tenemos por ejemplo la, la represión de Chaparina con FIFA tipnis en 2011 tipnis es un territorio indígena en la Amazonía Boliviana es un parque nacional es doblemente protegido y el gobierno decidió construir una carretera transnacional a través de ese territorio eh, y a una marcha indígena convocada para defender ese territorio sus derechos constitucionales incluso se respondió con la represión en Champalina donde mujeres, niños, ancianos fueron reprimidos, subidos a, las, a los autobuses camionetas y enviados a sus casas eh, otro conflicto atacó Gomorra a la población guaraní chaco boliviano en 2015 que protestaron contra una explotación petrolera en su territorio una explotación hecha por la empresa estatal para ver que no son solo las transnacionales que siguen operando en Bolivia y en Ecuador sino son igual las empresas nacionales nacionalizadas que hacen lo mismo eh, y aquí vemos quién es el policía vemos, el policía no es el blanco ¿no? eh, el policía es el, también de origen indígena reprimiendo a otro indígena que es el indígena guaraní el policía puede ser de origen andino reprimido de, de origen amazónico se aprovechan esas diferencias también étnicas dentro de la población boliviana. Protestas de los discapacitados, aquí no se trató de un conflicto indígena, se trató de una eh, protesta pacífica, de los discapacitados justo, como vemos, que solo querían un bono social, la respuesta. En ese sentido, ya es la última. Tengo unas preguntas comparando a los de derecha y los de izquierda frente a las poblaciones indígenas y no solo indígenas hay unas contradicciones muy fuertes en Ecuador en Bolivia y en esos estados plurinacionales son mis preguntas ¿se puede hablar del territorio indígena y la autodeterminación sin liquidar el latifundio existente ni reconocer su derecho al manejo de recursos naturales no renovables? porque decía que en el sentido económico la constitución no cambia las cosas Si seguimos con el latifundio seguimos sin ser dueños de los recursos en nuestros territorios y al mismo tiempo se nos garantiza el territorio. ¿Es posible eso? ¿El territorio fragmentado por latifundia? ¿Se puede hablar del buen vivir, la defensa de la Pachamama, la madre tierra y promover proyectos de alto impacto medioambiental y social? ¿Se puede hablar de la economía comunitaria y ser proveedor de materia prima e infraestructura para el capitalismo global? todo ese discurso anticapitalista de esos gobiernos es totalmente falso si vemos realmente sus políticas económicas las carreteras que se quieren construir, las represas que se construyen el petróleo que se saca, ¿a dónde va? ¿para quién? ¿a quién sirve? ¿a los indígenas? ¿a la población nacional? o más bien al capital global ¿se puede hablar de la sociedad rebelde y soñar con el Estado como el único depositario del poder y soberanía? desde los pueblos indígenas se habló mucho de la autonomía autodeterminación, nuestros gobiernos la comunidad y desde esos gobiernos se impone el estado todopoderoso que no lo es ¿no? Eh, pero esa es la visión imponer el estado y desde arriba, desde el estado imponer las reformas eh, es plurinacional hablar de la nación de muchas naciones ese es el discurso desde los gobiernos, tenemos una nación boliviana que contiene muchas naciones ¿es eso plurinacional? ¿cómo se diferencia de lo multicultural entonces? es una pregunta que nos podemos hacer ¿cuál es la diferencia entre lo multicultural y lo plurinacional? ¿cuál sería la diferencia en teoría y en la práctica? ¿se puede ser un gobierno indígena y perseguir a las, organizaciones, a las organizaciones insumisas también indígenas? y aquí la pregunta ¿basta con tener un personaje de origen indígena en el poder para cambiar las cosas? ¿Tener indígenas diputados tener indígenas presidentes presidentas, etcétera cambia las cosas ¿o no? y si no, ¿por qué? entonces aquí terminaría entonces dejaría con esas preguntas y no sé si tenemos tiempo Sí, vamos a vamos si cae? Cae? A ver si hay algunas preguntas por acá. Okay. entonces vamos a aprovechar. este, ¿Alguna intervención de este lado?